Entra en vigor sepa, el área única de pagos en euros, pero ¿son conscientes las pymes del cambio que supone esto para ellas? Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Xavier Sinaukri. ¿Savier? Hola, Xavier. Bueno, bien. Xavier es el director de la unidad de negocio de pymes de WorldSkubers After Software. Yo creo que la primera pregunta sería precisamente esta ¿Son conscientes las pymes? Bueno, yo creo que en principio la pyme española está bastante acostumbrada a los cambios normativos ya que estos últimos años pues hemos tenido bastantes ¿no? de todas formas creo que en, en este... con que han venido dos cambios a la vez, uno que es se SEPA y otro que es el IVA de Caja eh, tanto las administraciones como los, los principales players que tenían que informar pues eh, no han informado todo lo que quizás se tendría que haber informado ¿Por qué les no está ocurriendo esto? ¿no? Bueno, porque el cambio se ha producido en el mismo espacio de tiempo entonces eh, debido a eso pues puede haber alguna pyme que aún esté en, en el inicio de saber cuáles son estos cambios en cuanto por ejemplo a nuestros clientes eh, no ha sido así porque hemos eh, tenido los productos ya adaptados a SEPA en este caso eh, desde mediados de diciembre con lo cual todo aquel que haya querido adaptarse ha tenido la posibilidad y ha empezado a realizar los cambios incluso antes de ¿Pero cómo se han producido estos cambios? ¿Los clientes se ponen en contacto con vosotros? ¿Vosotros con ellos? ¿Les ibais diciendo cómo se tenían que adaptar los, los productos que tenían? Normalmente, en, en la mayoría de los casos, se hace a través de distribuidor. Es decir, el distribuidor eh, sabe cuándo estos cambios están eh, disponibles y el distribuidor es el encargado de llamar al cliente. En algunos casos siempre existe el cliente que ya te pide... Eh, Está enterado y es de los primeros que sabe cuáles son estos cambios y te pide ya la actualización, pero en general nosotros trabajamos a través de distribuidor y es el distribuidor quien realiza esta tarea. ¿De qué productos dispone Walter para ayudar a sus, eh, a sus pymes a realizar el cambio? Vale. Eh, en principio, eh, Walter Scrubber, en todos los productos de gestión que tenía, eh, llevamos, eh, como hemos dicho anteriormente, una serie de tiempo. Eh, para que para la adaptación de nuestros clientes al SEPA sea lo más transparente posible, lo más sencilla posible. ¿no? Hemos dedicado, la verdad, mucho tiempo, eh, mucho esfuerzo, este pasado, este pasado trimestre, a que estos cambios se producieran de una forma sencilla y lo más transparente para nuestros clientes. Eh, la verdad es que también hemos dedicado un importante tiempo a la formación de tanto de nuestros clientes como de los posibles clientes. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a través de formaciones de cuáles iban a ser estos cambios en las cámaras de comercio, a través de todos nuestros distribuidores, para todos nuestros clientes informando cuáles eran estos cambios y cómo iban estos cambios a eh, modificar su trabajo en la gestión diaria. Se habla siempre de las bondades de SEPA, pero ¿hay algún inconveniente y en caso de que lo haya, cómo se puede solucionar? Eh, yo que soy optimista, quiero empezar por las bondades. Creo que el SEPA tiene muchas bondades. Eh, la verdad es que una y la más principal es que homogeniza, o sea, hace una homogenización de todo lo que son los pagos y los cobros a nivel europeo. ¿Esto en qué nos beneficia? Pues a todas las compañías eh, españolas que operan en Europa, les permite, que esto hasta ahora no era así, poder operar con todos los bancos independientemente del país donde estar y poder enviar sus remesas de cobros, sus remesas de pagos, pues yo creo que esto es muy importante. Otra onda también importante, más a nivel quizás nacional, sería eh, lo que se llama el soporte B2B. Eh, mediante la utilización de este soporte, las compañías pueden eh, sus recibos a sus clientes y sus clientes tan solo tienen 48 horas para devolver sus recibos, eh, cosa que antes no era así y la verdad es que eso mejorará lógicamente una de las flaquedades que tienen nuestros clientes que son precisamente pues, su eh, tesorería ¿no? eh, en cuanto a inconvenientes yo como continúo diciendo, soy optimista eh, veo pocos inconvenientes los años, ¿no? El primero es que, lógicamente, todos los soportes han cambiado, se han modificado, pero bueno, si estás eh, con un producto que va a realizar esos cambios en esos soportes, eh, con ello estás tranquilo. ¿no? Eh, después, ¿qué trabajo adicional van a tener que realizar nuestros clientes? Pues, lógicamente, las cuentas de los bancos han cambiado, todos lo sabemos, es decir, se ha añadido el IVAN, que es un, es un Identificador de banco a nivel europeo, eh, lógicamente ese identificador se tiene que poner en todas las cuentas eh, bancarias de nuestros clientes, y de nuestros proveedores y se ha añadido el BIC, que es un código de corrección, un código, perdón, de, eh, para eh, poder eh, dar la corrección de la cuenta con los números de cuenta que existían más allá eh, lógicamente, nosotros desde World Discover, al haber hecho las modificaciones en nuestro software, para nuestros clientes va a ser bastante transparente. Por lo tanto, lo veo como unos inconvenientes puramente de trabajo, no, no otros inconvenientes. Última pregunta, como siempre sí. hay rezagados y todavía hay compañías que no se han adaptado. ¿Qué aconsejaría desde Walters Clube para estas compañías? Porque tienen que adaptarse a la Sí. Eh, como he comentado antes, eh, desde Walters Clube y desde las demás compañías fabricantes hemos hecho un esfuerzo bastante grande en adaptar todos nuestros productos. Como tú dices, aún existen compañías que por dos motivos, una, porque han escogido un software que se les ha quedado obsoleto, tienen una programación a medida ellos mismos y no han podido eh, realizar este tipo de cambios, o dos otras compañías que están utilizando pues, como software de gestión, hojas de cálculo eh, y otros tipos de productos que no son bien bien software de gestión. ¿no? Para estos dos tipos de compañías eh, lo que les recomendaría, está claro es, por favor utilizar un software de gestión que esté adaptado al Sepa y también al iva de caja que en estos hay dos cambios importantes en un mismo trabajo pero lo más importante quizás no diría es eh, escoger esta compañía eh, por lo que actualmente hayan hecho sino por el futuro y, y también por el pasado es decir eh, que haya realizado ya todos los cambios y lleve durante muchos años haciendo esto y que tenga una proyección de futuro y que en el futuro también pueda realizar los cambios que van a venir y van a ser muchos. Y, lógicamente, pues brindo a todos nuestros posibles clientes pues, que se fijen en Gotescluber, que es una de esas, de esas compañías que podrán realizar los cambios. No Muchas gracias. Espero todos. Muchas gracias. A